Hola, mi nombre es María Celeste Necier, soy una de las autoras del trabajo publicado bajo el título Técnicas de Marketing y Rotulado Facultativo en Alimentos Envasados, Usos y Efectos en las Preferencias y Consumos de Niños, Niñas y Adolescentes. Este trabajo se realizó con el objetivo de analizar la evidencia disponible vinculada a las técnicas de marketing al rotulado frontal y facultativo y al perfil nutricional sobre las preferencias y consumos de alimentos envasados en niños, niñas y adolescentes. Para ello realizamos una revisión narrativa donde se contemplaron todos los artículos que se habían realizado bajo estos descriptores publicados entre el 2006 y el 2016, indexados en las bases de Medline, EBSCO y Vireme, publicados tanto en portugués, español como en inglés y de alcance nacional, regional o internacional. De la revisión identificamos 174 resúmenes de los cuales 91 se evaluaron con relevancia potencial y 37 fueron identificados para pasar a evaluación completa. Entre las conclusiones principales podemos documentar que eh, predominante, predominantemente el 65% de estos estudios habían evaluado las técnicas de marketing evidenciando lo recurrente que es el uso de personajes de declaraciones nutricionales y de salud, y lo contradictorio que resulta también la información volcada en estas etiquetas. En el marco de que Argentina aún no tiene una legislación vinculante, eh, los envases pueden vehiculizar alimento eh, información contradictoria, y por eso encontramos sustantivos este tipo de investigaciones que reportan la necesidad de una normativa que garantice el derecho a la alimentación, el derecho a la salud y el derecho a la información.